Ulises Haidt organizó una marcha para pedir justicia por la muerte de Natacha, los espero, no me fallen. A dos meses de la trágica muerte de Natacha Haidt en un salón de fiestas, su hermano, Ulises, continúa buscando respuestas. Más de una vez, el joven aclaró que no descansará hasta saber con certeza el motivo del fallecimiento de la mediática. No tengo ninguna duda de que la mataron, supo expresar en diálogo con C5N. Triste, pero fortalecido, el joven organizó una marcha para pedir justicia por su hermana. Convocó a sus seguidores a que mañana a las 18 horas y en Villa Urquiza marchen junto a él para mantener intacto el recuerdo de la joven y exigir que se esclarezca el caso. Los espero a todos el sábado 27 de abril a las 18 horas en Triunvirato y Monroe, Villa Urquiza. Hacemos una marcha para pedir justicia por Natacha. Por favor, los espero a todos ahí, no me fallen. Todos somos Natacha y el 27 marchamos por ella, expresó Ulises mirando directamente a la cámara de su celular. HTTPS <tose> 2.s barra barra PBS. Twin. com barra ex tv video tum barra barra pu barra in barra eo runo signo de interrogación format igual jpegate name igual smal El joven compartió el video a través de Twitter junto a los astros Almohadilla Justicia por Natacha Almohadilla el 27 Marchamos por Natacha y Almohadilla Todos somos Natacha. También, convocó a sus seguidores de Instagram y pidió apoyo total. A dos meses de la trágica muerte de Natacha Haidt en un salón de fiestas, su hermano.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 con barra ex guión video tum barra uno barra barra in barra e cero runo signo de interrogación formato igual jpegate name igual small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 con barra ex tw video tum barra barra pu barra in barra eo 0 fan runo signo de interrogación format igual name igual